Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues nuevamente nos encontramos aquí en la ciudad de Dayton yendo viendo lo hermoso que resultó esta vez la nevada. Una nevada realmente intensa. Durante toda la noche estuvimos eh, pues llenos de nieve, puedo decirlo, porque realmente miren como amanecimos el día de hoy. Totalmente cubiertos de nieve. Bueno, realmente es un espectáculo inolvidable inolvidable la verdad aunque sí muy frío muy frío la verdad puedo, puedo comentarles pero lo importante es captar estas hermosas imágenes en este momento todo lo que en primavera podemos ver que está verde esta mañana bueno se ha cubierto totalmente de nieve totalmente totalmente Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo efectivamente cómo la, la nieve se ha apoderado este día del suelo, de lo verde, de la vegetación, cubriéndola de una manera maravillosa, la verdad. Estos hermosos arbolitos o estos pinos, pues que nos recuerdan definitivamente la época navideña, pero no es época de Navidad, puesto que Navidad ya pasó. Aquí es, así estamos viendo todo lo que es, las, todo lo que son las maravillas de la naturaleza. Ah, nos acercamos a las ramas del bonito árbol del pino y bueno, podemos apreciar la nieve. No puedo decir que son los copos de nieve, ¿no? pero sí los copos que se acumularon durante la noche en los árboles. Es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Hasta o parece que alguien hubiera puesto de manera intencional una serie alrededor de los arbolitos, en este caso de los pinos, que en lugar de ser de luces de color o luces de colores, bueno, pues ¿qué pasa? Todo un caminito, todo un caminito de escarcha, de, de, de nieve. Hermosa, hermosa, hermosa esta imagen. Bueno, no sé si alcancen a escuchar cómo me, me hundo en la nieve al momento de pisar, pues sí, me estoy hundiendo, me estoy hundiendo bastante, si ustedes pudieran apreciarlo, sí sería, sería maravilloso. Podemos apreciar es bastante la cantidad de nieve que cayó durante la noche. Aquí podemos alcanzar a ver la altura que alcanzó, y bueno, es demasiada, demasiada. Pero vamos a internarnos un poquito dentro de lo que es el mismo parque. Bueno, para tomar una, una mejor imagen, hay aquí me hundí y como estoy hundiendo, ja, ahí va. El movimiento eh, realmente es inestable, como lo dije. En el momentos, momentos anteriores, unos minutitos anteriores Pues el caminar es, es inestable ¿Por qué? Porque piso sobre la nieve Y me estoy hundiendo Estas son las palabras que les comentaba Que son precisamente utilizadas durante la época de verano Y de primavera Pues para hacer eventos Fiestas, cumpleaños o cualquier celebración que se quiera llevar a cabo Pero en ese momento no es nada recomendable Bueno, no es nada recomendable hacer ninguna de ellas naturalmente Así es, así es y como estamos viendo es una buena cantidad, cantidad de nieve Realmente se me antoja ahorita estarme deslizando en una tablita Bueno, una es decir, una, una tablita, ¿Verdad? En un deslizador de nieve Porque voy a aparecer un, un bebé, un niño jugando Realmente el espíritu infantil nunca lo perdemos Pero sí, como vemos, esa es la, la cuestión de la nieve Es muy hermosa, muy bonita Pero muy fría también, definitivamente Así es, así es Como estamos viendo al fondo los arbolitos sin, sin hojas totalmente las uh, hojas secas Ay, otra vez me hundo y me hundo espero que el movimiento nos, yo, no si sí se aprecia el movimiento pero es realmente involuntario ok aquí voy, me voy a detener y hacer una toma como estamos viendo al fondo este árbol que vemos ahí al centro bueno, pues tiene hojitas, pero lamentablemente las hojitas ya se secaron. Son hojas muertas en un momento dado por el frío. Así es, continuamos, continuamos. Otra de las palapas. Detrás detrás de los árboles están los juegos infantiles a los que hacíamos referencia. Wow, pero ningún, ningún niño en este momento se animaría a venir a jugar... Definitivamente no. Ni yo. Que me gustan mucho los juegos infantiles. Claro, ya no me subo. Pero imagínense nada más. Cómo me veré yo en este momento jugando en los juegos infantiles. Que son todos para mí. Aclaro. Nadie me puede decir que no me subo en este momento. Aprovecharé. Eso quisiera. Pero no, no. Estamos tomando el video. Muy bien. Pues vamos a continuar. Vamos a seguir haciendo. Otras tomas Y espero que les esté gustando Este video Bien en este momento Me encuentro En otra ubicación De aquí de este mismo parque Que es el Delco Park Y ¿qué creen amigos Bueno lo que estamos viendo aquí exactamente enfrente de mí después de esos pequeños puntos oscuros que podemos ver entre este punto y la palapa que vemos al fondo bueno increíble increíble pero en este momento es el lago congelado efectivamente en primavera y en verano eh, otoño también exactamente bueno, pues lo que tenemos aquí al frente es precisamente un pequeño lago. Peces, un pececitos, animales, un poco de la fauna de aquí del lugar. Y miren nada más. En este momento, totalmente cubierto de nieve. Totalmente congelado. Bien, bien, bien. Maravilloso, maravilloso, definitivamente sí. Al fondo, lo que estamos viendo, bueno, es parte, parte de este mismo parque. Y lo mismo, cubierto completamente de nieve y como podemos, podemos ver al fondo, al fondo podemos ver un, un, un coche, no sé qué se apreciaron, un vehículo, de personas que, al igual que, que, que yo en ese momento, bueno, pues vienen a grabar, a capturar las imágenes o simplemente a admirar la belleza de este panorama. En este momento se respira aquí una paz, una tranquilidad y este, este paisaje es tan hermoso, tan hermoso que realmente quisieron no quedarse aquí toda la noche naturalmente con una temperatura mucho más agradable, pero en fin, en fin, al fondo lo que estamos viendo son dos palapas precisamente que en la época de verano pues sirven para hacer a fiestas cumpleaños cualquier tipo de evento puesto que tenemos o tienen en un momento dado asadores y lugares de recreo de recreación también hay una pequeña zona de juegos infantiles efectivamente aquí exactamente al centro de la pantalla naturalmente no se alcanzan a apreciar pero pero bueno pues vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir admirando toda esta naturaleza. Muy bien, pues voy a cambiar un poquito, esperando que se escuche el sonido de mis pisadas al caminar. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Oh, perdón. Me, me voy un poco, realmente el caminar en esta nieve es un poco inestable. Como podemos apreciar en el movimiento de las banderas, bueno, pues se aprecia definitivamente que tenemos un poquito de viento, un poquito fuerte. Y por lo tanto, el frío que se siente es un poquito más intenso. Bueno, pero vale la pena, definitivamente vale la pena poder mostrarles a ustedes esta maravilla. Siempre para mí es una, es una maravilla. Y bueno, el clima definitivamente aquí es siempre es cambiante. Cuando tenemos calor es un calor muy tremendo. Cuando tenemos frío es un clima muy, muy, muy severo. Pero también es muy cambiante. Compartiré con ustedes un eslogan que tenemos todas las personas que vivimos aquí en este estado. Y siempre decimos: cuando el clima está cambiando ok pues es ohio y ohio definitivamente siempre ha sido un estado de clima pues sí, muy muy cambiante drásticamente en la mañana podemos tener eh, lluvia al mar día sol en la noche frío al siguiente día calor y bueno eso es para darles a ustedes una idea del cambio tan drástico de clima que tenemos aquí bueno y particularmente aquí en la ciudad de Dayton Ohio y lo repito nuevamente esto es Ohio ok pues espero que les esté gustando el vídeo realmente realmente lo hacemos con mucho gusto de mostrarles a ustedes las maravillas que tenemos en este estado, en esta ciudad y como podemos ver ustedes se percatarán que las realidades están libres de nieve, si sí, naturalmente porque la ciudad envía unos camiones a quitar toda la nieve y a esparcir un poco de sal para que se disuelva así que la, las realidades están transitables no necesitan ningún problema ningún riesgo en este momento dentro aquí de la ciudad otra vez me volví a hundir, nuevamente nuevamente me hundo y simplemente estoy parado en el mismo lugar pero al cambiar mi pie y desplazarlo ¿qué podemos decir 5 centímetros es el movimiento que se siente realmente creo que el peso del cuerpo humano al compactar la nieve es lo que hace que se llega otra vez, otro otro movimiento y estoy caminando les digo en el mismo lugar, no estoy haciendo más que girar sobre mi eje, mover mis pies y bueno el movimiento es totalmente involuntario y si sí se percibe en la cámara nuevamente nuevamente lo sentimos y esto es simplemente para darles también una idea out nuevamente